pues justo hoy hemos terminado este voladero para estas palomas estas palomas nos las trajeron cuando acabó el curso eh, anterior nos las trajeron de, de la Complutense que las usaban para prácticas las usan para prácticas para aprender a sacar sangre, poner una vía eh, les habían recortado las plumas de vuelo, con lo cual no tenían ninguna posibilidad de, de volver a soltarlas y aparte cuando termina el curso las suelen sacrificar por eso un alumno nos la trajo y han mucho tiempo metidas en una jaula y venían completamente traumatizadas ahora la verdad es que se han soltado bastante incluso cuando metemos la mano, ¿eh? no os pican, sí, no, no, <risas> se no. enfadan no tienen nada que ver llegaron súper traumatizadas, están mucho mejor y van a estar aquí hasta que ya se pongan fuertes y musculen y podamos soltarlas porque en realidad no tienen ningún problema físico y este es el momento, bueno, y aquí tenemos un pollito de torcaz que nos encontramos en el santuario que era muy joven que también va a estar unos días aquí y bueno vamos a ver qué hacen ¿Eh? ¡Hala! ya sois libres bueno, un poquito libres <risa> <risa> no qué, ¿Qué es que Mira. Probablemente nunca ha volado. ¿no? Venga, mira. Venga para afuera. Venga para afuera. Venga para afuera. Venga. Venga. ¡Uy! ¡Qué guapo! Venga! ¡Wow! wow. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Que te queda un poquito ¡Muy bien! Se han subido todas Ahí al palo El pollito ¡Chala! <risa> ¡Chala! perdón!